Ustedes, amigos, ¿quiero hacer una marrera. amor sufriendo por amor? ¿Están sufriendo por despechos? Porque esa persona le abandonó. Muy bien, yo tengo la solución. Aquí nosotros estamos realizando siete misas negras para realizar el amor, para regresar, perdón, el amor de su vida. Lo podemos hacer con magia negra, lo podemos hacer con siete misas negras para que esa persona regrese humillada, ligada, doblegada, sometida a sus pies, pidiendo perdón por los errores cometidos. Únicamente contáctenme ya. Yo me encargo de regresar. La felicidad a su hogar, así como lo he hecho con millones de hogares alrededor del mundo. Mi nombre es Víctor Camiano, soy Villarreal. Contáctenme en el pasado. 315-630-4823. Código País 47, en Colombia. Atrévete. Y de sorprender.